Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio del observatorio en el que hoy vamos a hablar de organizaciones TIL, un nombre uh -huh. que ha empezado a sonar y del que tú sabes mucho. Quiero invitarte en primer lugar a que nos sitúes un poco en qué es esto, ¿no? ¿qué es el paradigma TIL? Uh -huh. Sí, igual podemos comenzar explicando el nombre, porque a veces, bueno, TIL, T-E-A-L, a veces pensamos que es un, un acrónimo y realmente es un color, azul turquesa por relación a una traducción. ¿Y, ¿Y por qué un color? Porque eh, dentro de lo que es la, el paradigma o la propuesta eh, es muy importante la aproximación de los niveles de conciencia, de qué modelos mentales operan cuando nos enfrentamos a un conflicto, cuando nos enfrentamos a tomar una decisión, y, y hay una dinámica que se llama dinámicas en espiral, que a través de colores, por una cuestión también pedagógica, eh, se asocian colores a ciertos comportamientos o modelos mentales. Entonces, steel, digamos que sería el color que representa eh, el estadio más evolutivo. Y cuando decimos evolutivo, lo que estamos representando en el paradigma es que aspiramos a organizaciones en donde las personas sean el centro, donde en esa organización eh, la toma de decisiones esté justamente las personas Alejándonos igual de modelos más autoritarios, un, un lugar en donde obviamente alcanzamos o buscamos la productividad, pero también el bienestar de las personas, ¿no? una orientación a la tarea y a los objetivos y los resultados, pero también siempre cuidando mucho la parte relacional y que tenga sentido lo que hacemos, ¿no? que haya un propósito evolutivo que nos, que nos inspire. Y bueno, esto sería como la primera toma de contacto con la excusa de ¿y por qué TIL? ¿no? ¿Por qué ese nombre? ¿Pueden evolucionar las organizaciones? Porque entiendo que aquí hablas de algo que tiene que ver con un sentido de maduración, de crecimiento, que no es algo cuantitativo, ¿no? Que es algo más del uh -huh. ser. Sí, claro, cuando hablamos de, de evolución, eh, también es muy importante entender que evolución en una organización no necesariamente es crecer cuantitativamente. Evolución tampoco significa que lo anterior estaba mal. Cuando hablamos de evolución es, sobre todo, capacidad, flexibilidad, para adaptarnos a, a, a los desafíos y retos que el entorno, el entorno o, o en el seno de la organización pues nos, nos confronta, ¿no? Concretamente, además, dentro de lo que es el paradigma, sí se basa como en tres principios. El propósito evolutivo, la autogestión y la plenitud. Y ahí, en el primero, en el propósito evolutivo, ya estamos incorporando otra vez la palabra evolutiva. ¿no? Y cuando hablamos de propósito evolutivo, sobre todo lo que, lo que estamos intentando transmitir es tomar conciencia de la importancia que tiene el sentido de lo que hacemos. Eh, estamos tan orientados a, a, la, a la acción y además con rapidez que no nos paramos a pensar sobre el sentido de lo que hacemos. Y esto no solo en una organización, sino en los proyectos también vitales. ¿no? Y quizás, por explicar mejor también esta parte, la importancia que le da el paradigma a tener, ser consciente del origen, de dónde vienes, trazando eh, el, el, el hilo vital de lo que ha sido la organización, a esto le llamamos la trazabilidad, ¿no? es decir, la cultura organizacional, al final, se instala a través de unos trazos que son un poco lo que nos define, lo que nos inspira. Y, y todo eso, le metemos la palabra evolutivo, porque es algo cambiante, es algo que conecta con un futuro emergente, que no queda muy claro cuál es ese futuro, no es, no es un resultado meta muy concreto, sino más bien es una hoja de ruta que más o menos te dice por dónde ir, pero realmente tú vas a tener que adaptarte a lo que acontece. Esto es como cuando hacemos un plan estratégico. En el papel queda muy bonito, pero luego, sobre todo, tienes que tener mucha flexibilidad y adaptarte a los cambios del entorno. ¿no? La pandemia ha sido un excelente ejemplo de, de cómo algo en el entorno pues, nos cambia todos los planes. ¿no? Y, y, y quizás la palabra evolutiva también tiene que ver con eso. Tiene que ver con, no es una hoja de ruta claramente definida, si no tengo capacidad de flexibilizarme, evolucionar, adaptarme y, y obviamente siempre con un sentido ¿no? a, a lo que hacemos. Es curioso esto en el ámbito del tercer sector, porque entiendo que tú también conoces eh, qué está pasando con las organizaciones del tercer sector, que parece que originariamente se definen por un propósito y por un propósito claro, no están formadas por gente que se reúne porque quiere... Eh, cambiar algo en concreto, abordar algo en concreto y, y, pero pasa también aquí, que la acción distrae del propósito ¿Qué papel identitario tenemos ahora, por ejemplo, en, en el tercer sector? Eh, y, y de ser protagonistas de, de lo que hacemos y de querer cambiar el mundo de una manera determinada eh, muchas veces ha derivado todo eso a ser prestatarios de servicios de la administración ¿no? Ahora, más que nunca también nos viene muy bien hacer esta reflexión de realmente cuál es el sentido que tienes como organización. Y no esa misión que en su día definimos y que nos da un marco eh, ideológico y aspiracional, que está muy bien tener una misión, una visión y unos valores, pero sobre todo lo que el paradigma invita es a que partiendo de ese origen y esa trazabilidad de la que hablaba antes, realmente miremos el sentido de lo que hacemos hoy, pensando en un futuro emergente, pero sobre todo hoy. Y el tercer sector, eh, en, en cualquier tipo de organización, pero en el tercer sector sí necesitamos replantearnos permanentemente el sentido de lo que hacemos. Debería ser hasta una práctica como sistemática, ¿no? Siempre hacerlo. Esto en cuanto al propósito, pero nombrabas también que hay otros dos principios en sí. el paradigma. Hay, hay otras aproximaciones, otros paradigmas muy similares o hermanados que ponen mucho el foco en, en poner a las personas en el centro, ¿no? Y, y no se trata de elegir un principio por encima de otro, de hecho, la propuesta, el paradigma, integra y pondera equitativamente los tres, ¿no? Pero sí podríamos simplificar o explicar el paradigma desde, desde este foco. Las personas son el centro. Las personas, cuando hablamos de las personas, no son las personas que atendemos, que acompañamos, las personas usuarias, clientes, sino las personas que integran la organización. Y, y esto no tiene que ver con políticas de recursos humanos, de cuidado, evitar los riesgos eh, laborales, es, es, es algo mucho más profundo. o sea Es realmente la gobernanza de la organización, depositarla en la autogestión. Obviamente las organizaciones, bien sea una asociación, una fundación o cualquier otra forma jurídica, se establece y tiene unos órganos de, o, o, o unos mecanismos decisorios. ¿no? Y, y esto no se riñe con cada vez darle más protagonismo a las personas, por lo menos en su área de influencia, en lo que esas personas pueden y deben hacer. El, el principio de la autogestión tiene que ver con poner a las personas en el centro y empoderarlas y darles los espacios de toma de decisiones para que realmente sean una parte fundamental en el proceso. Y si ahora alguien que te escucha se está preguntando, ya bueno, pero ¿cómo será eso? ¿Mm? Bien, bueno, esto es bastante complejo. Lo, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si efectivamente queremos hacer esto, porque es muy fácil decir ah, claro, las personas queremos que estén empoderadas y, y vamos a generar estructuras y procesos de, en, en, en los cuales las personas realmente sean las protagonistas. Pero, claro, trasladarlo luego a los hechos, esto es un reto mayúsculo. Primero tiene que haber voluntad, como lo que acabo de decir, pero también después lo que necesitamos es generar las estructuras que realmente permitan eso. Las, las estructuras significa que si tocas las vigas maestras, si al final puede haber cambios en diseño organizativo. ¿Mm? Eso por un lado. Por otro lado, esto conlleva preguntarnos sobre el poder. Hacer reflexiones sobre un tema que, que a veces es un poco incómodo, ¿no? ¿Dónde se ejerce realmente el poder? Aquí podríamos hacer un paralelismo con, por ejemplo, todo el trabajo que se está haciendo eh, para lograr realmente una sociedad o una organización más igualitaria. ¿no? Cuando, cuando introducimos una perspectiva de género, eh, ahí nos planteamos exactamente las mismas preguntas, ¿no? Nos preguntamos cómo eh, las estructuras están perpetuando la desigualdad o cómo se están ponderando eh, explícita o implícitamente los espacios de poder, ¿no? como lo ejercen las mujeres como lo ejercen los hombres. Y lo digo como, como un, una analogía, ¿no? Y aquí es exactamente lo mismo. Tiene que haber voluntad de efectivamente distribuir el poder, y eso significa desprenderse de algunos privilegios, por lo menos en algunos sectores o personas de la organización. Segundo, tener la valentía de, de efectivamente cambiar las estructuras Tercero, yo diría hay que eh, generar espacios y diálogos, ¿no? metalenguaje, es decir, hablemos de cómo hablamos, hablemos de cómo tomamos las decisiones. Y ojo porque cuando se plantea esto así, hay personas y organizaciones que pueden pensar que, que se está haciendo como eh, apología al, al modelo asambleario, no, como que aquí lo importante es que todas las personas tomen decisiones sobre todo, y no es exactamente así. De hecho... Yo diría que la autogestión realmente es poner en el centro el debate y la reflexión sobre este tema, porque puede ocurrir que haya organizaciones que realmente estén en un momento en el cual están necesitando que haya personas que puedan tomar las decisiones por encima de otras personas y eso sea beneficioso para la organización y las propias personas quieren que sea así. Tendemos a asociar habitualmente que la pérdida de privilegios es un empeoramiento. ¿no? Esto es el, el mecanismo habitual de, de asunción de este concepto, y no estás hablando de esto, ¿no? sino de un proceso en el que lo vamos a hacer de otra manera, eh, y decías al principio, con un propósito evolutivo. De, de hecho, esto está muy conectado con, con el tercer principio, que es el de la plenitud. Llegando uh -huh. desde esto a la plenitud, parece que también el propósito del paradigma til, o uno de los focos del paradigma til, es la plenitud. Cuando hablamos de plenitud, fundamentalmente lo que estamos diciendo es generemos ese, ese espacio, incluso de vulnerabilidad, en donde podamos reconocer eh, mis necesidades, donde pueda reconocer mis miedos, donde pueda eh, exponer o sacrificar mmm, privilegios, pero que realmente luego va a ser un ganar-ganar. Entonces, cuando hablamos de plenitud, mmm, se traduce en, en, en generar ese tipo de espacio, ¿no? Pero es que además, cuando hablamos de plenitud, tiene que ver con algo fundamental que desde hace ya tiempo se está trabajando en las organizaciones, o se debería hacer, y es que no se riñe el, el ser productivos con, con realmente tener un, un clima laboral satisfactorio. Eh, parece que a veces la productividad eh, tiene que ver con exprimir al máximo, y, y esto ya se ha demostrado que no es así. O sea, que realmente podemos... Eh, obtener calidad con calidez, eh, ser equipos, eh, tener equipos efectivos y afectivos. Es decir, la, la combinación, la simbiosis que debería haber entre la obtención de resultados con eh, el, el cuidado relacional. ¿Eh? Incluso, cuando hablamos de plenitud, eh, hay, hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la memoria transactiva, es decir, con el conocimiento que tenemos del, del talento disponible en el sistema, en la organización. Y esto es un tema fundamental y está conectado con todo. Es decir, si una organización gestiona el talento, pro, lo promueve, eh, lo identifica, está orgulloso de la contribución valiosa de, de los integrantes de la organización, eso permite que el espacio laboral, la organización, sea un espacio en donde contribuya a los propósitos evolutivos individuales de, la, de cada persona. Además, te empodera. Igual la organización está abogando por un modelo de gobernanza más basado en la autogestión y, y realmente si tú estás dando, si eres capaz de identificar el talento de las personas, lo promueves dentro de la organización, las personas desde ese poder, sí van a poder autogestionarse y empoderarse. Eh, hay tres elementos eh, fundamentales. Necesitamos el saber, necesitamos el poder y necesitamos el querer. ¿no? O sea, Si yo quiero, si sé y si puedo, entonces ahí sí realmente voy a poder eh, ejercer el cambio. ¿no? Por lo tanto, aunque pedagógicamente sí diferenciamos o distinguimos los tres principios del paradigma, están fuertemente imbricados. El proceso de acompañamiento a organizaciones que están eh, situándose en el paradigma TIL, ¿no? cuando te pones ahí en lo que ves, esta toma de conciencia, ¿no? queremos hacer otra cosa, parece que esto tiene sentido, ¿no? este recorrido, eh, ¿cuánto tiempo puede llevarle a un colectivo, a una organización? Sí, te voy a contestar como si fueran dos preguntas, porque muchas veces pensamos que el cambio eh, nace de, de una crisis, y en parte es cierto, pero no siempre. O sea, una organización puede decidir, eh, oye, ¿nos está pasando esto? Una crisis o económica o institucional. Obviamente una crisis es, es un, una excusa para, para replantearme, hacer las cosas de manera diferente. Pero eh, es muy interesante ver cómo hay organizaciones, y, y lo voy a poner como, como algo muy positivo, que tienen la buena costumbre de, aunque no estén en crisis, replantearse eh, qué es lo que hacen hacia dónde quieren ir, cómo lo hacen, y en ese sentido el paradigma til, eh, le está ayudando a muchas organizaciones a, a incluso ponerle nombre o dar estructura a una dinámica evolutiva que ya tenían. Ahora, vamos a imaginar que efectivamente, da igual como el motivo por el cual abrazas el paradigma til, ante la pregunta de, vale, ¿y esto cómo y cuánto tiempo? ¿no? Ahí la clave está en, en los órganos decisorios, eh, tienen que avalar, tienen que ser garantes de este proceso. O sea, es, esto no es eh, bueno, pues una junta directiva que dice qué interesante y entonces al, al, al órgano como más eh, ejecutor pues le, le da la encomienda y, y allá os, os buscáis vosotros la, la solución. ¿no? O sea, realmente hay que involucrar a, a toda la organización. He empezado diciendo por el aval de los órganos decisorios, pero efectivamente esto solo es posible si una vez que invitas y promueves a hacerlo a la organización, independientemente del lugar jerárquico en el que tengas, eh, todas las personas, o casi todas, ¿no? igual no todas, pero una masa crítica significativa tiene que abrazar el cambio, tiene que decir, oye, esto me interesa. O sea, que el cambio solo es posible si las personas queremos cambiar. Y una vez que esto se pone en marcha, tenemos que aceptar que estamos haciendo fundamentalmente una transformación o transición cultural. La cultura organizacional, habrá autores que hablen de que hace falta al menos dos años, otras personas hablarán de cuatro o cinco años, pero en cualquier caso estamos hablando de procesos de tiempo bastante largos. Esto... Eh, ¿Quiere decir que hay que esperar mucho tiempo para ver los cambios? Pues no necesariamente. De hecho, siempre en cualquier proceso de transición cultural, siempre yo propondría empieza por, por algo. A veces es por la formación de las personas, a veces tiene que ver con abrir conversaciones que hasta ahora no se tenían, generar conversaciones improbables. Empieza por algo, ¿no? Sabiendo que va a ser un camino largo. ¿Existen ya procesos... ¿De largo recorrido entre organizaciones que hayan abrazado el paradigma o es algo bastante joven? Ya lleva unos cuantos años. Conozco todo tipo de realidades. Eh, también conozco experiencias, iba a decir no exitosas. Yo, yo diría que todas son exitosas porque incluso cuando una organización o una parte de la organización, porque realmente se puede empezar también con una parte de la organización, aunque lo ideal es que se ramifique en toda la organización, pero cuando una entidad... Eh, comienza este proceso, al final se, es, se está mirando en un espejo y puede que llegue a la conclusión de que no tiene las condiciones o que no desea, bueno, no es tanto que no desee eh, el paradigma, porque es muy raro encontrar un, un detractor, o sea, es muy raro que alguien diga, no, ese, ese modelo no sirve para nada, pero sí nos hemos encontrado con organizaciones que se dan cuenta de que no están suficientemente preparadas por lo menos para el nivel más, más profundo de la transformación cultural. Y entonces, toman solo una pequeña parte. Bueno, voy a rectificar. Yo diría, no diría que eso no es, eh, no es exitoso. Yo diría que es exitoso, solo que simplemente no han querido avanzar y profundizar tanto como otras organizaciones. Luego, hay otras en las que efectivamente han hecho un cambio con un nivel de coherencia enorme y, y, el, y el cambio es brutal hasta el punto que, que efectivamente, ha, ha, han cambiado la estructura organizativa, la forma con la que tienen de hablar. Eso puede tener un impacto, por lo general, suele tener un impacto muy positivo también en, a nivel de resultados económicos, pero sobre todo también mejora mucho el sentimiento de pertenencia, el, el bienestar, ¿no? Entonces, si hiciéramos una encuesta de clima, pues ahí se notaría. Pero cuidado porque esto no es un vende humos, o sea, no es un, ah, bueno, pues qué bien, tenemos una solución, a, o sea, tenemos algo que nos va a solucionar todos los problemas, para nada, esto requiere mucho esfuerzo, esfuerzo de tiempo, de dedicación, de, de, de, de construcción y de desaprendizaje, puede haber cadáveres en el camino porque hay personas pues dejan la organización o el proyecto, no se sienten cómodas o hay más presión social porque hay una masa crítica, una parte que sí quiere el cambio y otra no y entonces eso también genera fricciones. El paradigma no es una receta mágica, es algo aspiracional que nos ayuda a retratarnos y saber dónde quiero estar y dónde estoy y, y eso pues es un trabajo también arduo. ¿no? Y es contagioso. Cuando una organización entra en esto, estimula que otras también lo hagan. Sí, yo creo que sí. El, el ser humano tiene como la, el miedo a, a la pérdida, lo que me estoy perdiendo, ¿no? El, el coste de oportunidad. Y cuidado con esto, ¿no? Porque si no, porque nos podemos sumar a modas. ¿no? Entonces, es como en su día, y no es una crítica a los modelos de calidad, pero, eh, ay, es que no sé qué entidad tiene la Q de oro y, o la Q de plata, y... y Parece como que yo soy menos, ¿no? Entonces tengo que, tengo que ser igual. Y entonces me tengo que sumar a esto de, de los modelos de calidad. Eh, y no es una crítica ¿eh? a los modelos de calidad. Lo estoy poniendo como ejemplo de que a veces puede haber modas y, y esto también puede ser como una moda. Y alguien decir, bueno, pues, pues entonces yo también tendré que ser til. No, no hagamos las cosas por modas, sino simplemente eh, observemos, porque es verdad que la tecnología de gestión por llamarlo de alguna manera lo que hacemos, eh, va evolucionando y le va cambiando los nombres y va poniendo acentos en una cosa o en otra. Entonces, qué bien que nos vayamos adaptando. O sea, yo, yo creo que es sano eh, preguntarnos si, si puede haber algún paradigma o modelo organizacional que nos puede inspirar. ¿Qué te parece lo más interesante? ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que está en el centro de esta propuesta? Podría parecer que lo que está en el centro eh, tiene que ver con el contenido... ¿No? Ay, que, que, que el paradigma qué que ilustrativo es, que, con qué certeza nos ayuda a, a crecer. Y es verdad que es un paradigma muy interesante desde el punto de vista de la, de la propuesta o el contenido, pero yo creo que lo más interesante, en realidad ya lo he ido desvelando a lo largo de esta conversación, y es eh, tener un lugar donde mirarnos, aspiracional, que nos ayude a confrontarnos a cómo estamos hoy. Y esto nos lleva a, a un ejercicio de reflexión permanente. O sea, seguimos avanzando, creciendo, haciendo acciones, teniendo problemas, teniendo éxitos, pero siempre, tarde o temprano, vamos a tener que parar y mirarnos. Y yo creo que el paradigma ti es una excelente excusa para parar y mirarnos de una manera igual más profunda que otras herramientas de gestión, que son muy necesarias, pero que a veces tienen un impacto menor, como por ejemplo una planificación estratégica. Este, el, el paradigma TIL eh, va como al ADN, ¿no? te confronta en, en, en tu base, en tus modelos mentales, en tus valores, en tu modelo de gobernanza, en tus estilos de liderazgo, en la toma de decisiones. Tengo la impresión, al escucharte esto, de que además eh, tiene la característica de que aquí no hay una respuesta correcta. ¿No? Hay preguntas, pero hay que encontrar la respuesta propia. Yo creo que esto también tiene que ver con las personas que acompañamos a las organizaciones, desde dónde lo hacemos. Porque probablemente hay personas que sí si se aproximan al paradigma TIL desde, desde algo muy normativo, desde, desde algo a lo, que hay, a lo que hay que ir sí o sí, como que ahí está el 10 y hay que conseguir el 10. Yo reconozco que me aproximo desde otro lugar. Es decir, si podríamos identificar como un modelo prototípicamente ideal de autogestión, confieso que cuando yo acompaño a una organización, no, no lo vendo así. O sea, yo, yo no les digo esto es lo que hay que hacer, sino les escucho, veo dónde están y, y con mucho respeto eh, acompaño hacia donde quieran ir. Entonces, ¿el paradigma es aspiracional? Sí, pero no necesariamente tenemos que alcanzar ese 10%. Porque igual, el mejor, el mejor sobresaliente es un 7, porque tiene unas características muy particulares dentro de mi organización. ¿Querrías decir algo como despedida para la gente que esté escuchando y preguntándose sobre el paradigma TIL? ¿Una última palabra, una sugerencia? Abrir la mente, eh, replantearnos el sentido de lo que hacemos, eh, dónde están las personas en la organización, si en el centro o en la periferia, ¿Qué paradigma, modelo está ahí que nos pueda ayudar? No necesariamente solo el TIL. O sea, en definitiva, es una invitación a, a seguir creciendo cuidando, cuidándonos. Cuidar a los cuidadores, a las cuidadoras, ¿no? Porque en el tercer sector cuidamos mucho, somos vocacionales, sí, pero también nos tenemos que cuidar internamente. Cuidar y cuidarnos. Muchas gracias, Ander. Uh -huh. por compartir esto con nosotros y, y aquí está también la puerta abierta para quien quiera profundizar e investigar más. Muy bien, un placer.